Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias a la comunidad de Armadata por la invitación para hacer esta grabación también a los que están aquí presentes se los agradezco mucho al hacer una grabación para mí es también de muchísima ayuda tener personas presentes y les agradezco mucho también por por estar aquí. Vamos a tomar unos momentos para desarrollar nuestra motivación, que lo que aprendamos en esta sesión sea una causa directa para nuestra transformación, para perder muchos miedos, apegos, ansiedad, conocer mejor el tema de la muerte, de cómo morir en paz, ayudar a otros, con la finalidad de tener una vida y una muerte tranquila, no solo superar, sino tomar las pérdidas como base de nuestra transformación, aprendizaje, crecimiento, y sobre todo que eso sea la causa para la felicidad y el bienestar de todos los seres. Y precisamente vamos a hablar acerca de cómo beneficiar a las personas que estén muriendo, aquellos que estén en una transición, de una otra manera también espero que esta plática nos ayude a entender qué es lo que podemos decirle a otros que, que pueden hacer también o qué no es tan recomendable hacer si nosotros estamos muriendo. Básicamente es el mismo entendimiento. La única diferencia es eh, si a nosotros nos corresponde ayudar a alguien o si lo queremos expresar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y personas que pudieran posiblemente acompañarnos en esa transición de lo que consideramos más adecuado que se haga o no en el momento de morir. Pero aquí estamos hablando más en el sentido de consejos espirituales para acompañar a los moribundos o para que alguien nos acompañe a nosotros. No, no tanto en el sentido médico y demás, que ahí son incluso otros documentos distintos que se trabajan al respecto. Entonces, ya más adelante hablaremos un poquito sobre eso. Entonces, lo más importante, creo yo, si lo vemos a largo plazo y lo vemos como realmente un beneficio más profundo y amplio a nivel de la sociedad, de, de la propia humanidad, creo que es eh, el cambiar o en muchas ocasiones recobrar una cultura sana alrededor del tema de la muerte. Eso es lo principal. Claro que acompañar a una persona, a una sola persona en su transición es algo maravilloso, pero si lo vemos a gran escala, el cambiar nuestra propia cultura de cómo vemos el tema de la muerte puede hacer que incluso futuras generaciones puedan empezar a vivir con un entendimiento distinto y eso pues a nivel global realmente puede ser muchísimo más beneficioso para todos los seres. verdad hay algo en el budismo que pues, es un, un, un tema fundamental en cuanto a las enseñanzas de esta filosofía que es el tema de la ignorancia, ¿no es cierto?, y, y la ignorancia se dice que es la causa de todo el sufrimiento y aquí ignorancia, no estamos hablando de una ignorancia en cuanto a estudios universitarios o analfabetismo y demás, si no estamos hablando de ignorancia de la realidad y cuando se dice ignorancia particularmente se refiere a malinterpretación de la realidad de hecho se, se menciona como malinterpretación activa de la realidad qué significa una malinterpretación activa de la realidad vamos a poner tres ejemplos la realidad es que hay acciones de cuerpo, palabra y mente que causan bienestar y hay acciones de cuerpo, palabra y mente que son causas de sufrimiento ¿qué significa la ignorancia? ponerlo todo al revés ver las causas de felicidad como si fueran causas de sufrimiento y las de sufrimiento como si fueran causas de felicidad ¿no es cierto? es decir, creemos que el engañar a alguien, que abusar de otros que ser, eh, que a lo mejor desarrollar envidia o desarrollar celos a un nivel inconsciente creemos que nos ayuda si sino, sino no, no nos embarcaríamos tanto en esos caminos a un nivel inconsciente creemos que si tengo celos pues esa persona no se va a ir de mi lado o la envidia es una especie de ¿por qué esa persona está bien y no yo? ¿por qué esa persona tiene eso y no yo? porque tú quisieras bienestar ¿no es cierto? pero realmente es causa de sufrimiento y causas de felicidad como la generosidad y la compasión hoy en día se ven como si fueran causas de sufrimiento ¿no es cierto? entonces las causas de de sufrimiento se ven como si fueran causas de felicidad y las causas de felicidad se ven como si fueran causas de sufrimiento ¿eso que es? malinterpretación activa de la realidad es lo opuesto a cómo funciona realmente eh, las acciones y sus resultados otra es relacionado a cuatro aspectos que dijo Buda que tiene que ver con la realidad transitoria todo lo que se junta se separa todo lo que se acumula se gasta todo lo que sube baja y todo lo que nace muere ¿no es cierto? pero ¿cómo vemos nosotros la vida? cuando algo te gusta o cuando alguien te agrada ¿cómo ves la vida? ¿como que todo lo que se junta se separa? no, ¿verdad? te juntas con alguien y no te quieres separar cuando un objeto te gusta tú piensas, bueno, es un objeto que me gusta pero todo lo que se acumula se gasta no, dices, no quiero que se gaste no quiero que le pase nada no quiero que tenga un rayón en el auto mientras que eso es imposible entonces, sufrimos porque todo lo que se junta se separa o sufrimos por la incapacidad de aceptar que todo lo que se junta se separa sufrimos por cómo es la realidad o por la incapacidad de aceptar la realidad ¿no es verdad? eso, eso es una malinterpretación de la realidad transitoria o impermanente y por último las cosas dependen de algo más para existir o existen de una manera aislada fragmentada e independiente dependen de algo más para existir pero como lo vemos como si fuera aislado fragmentado e independiente nosotros dependemos de los demás para existir o existimos de manera aislada fragmentada e independiente dependemos de otros para existir pero como nos vemos aislados fragmentados independientes entonces esa es la mala interpretación de la realidad transitoria de la realidad interdependiente a su nivel más sutil las otras dos malinterpretaciones también son malinterpretaciones de la realidad eh, interdependiente la causa y efecto y la transitoriedad son niveles de interdependencia pero esta última es muy sutil y ese, esa es una ignorancia que todos tenemos de nacimiento por así decirlo es decir, tenemos una tendencia a malinterpretar la causa y efecto una tendencia a aferrarnos a que las cosas no cambien, a que las cosas eh, no se desgasten, no se separen y una tendencia a ver un mundo dualista y fragmentado eso se llama ignorancia fundamental si tuviéramos nada más ignorancia fundamental y no tanta ignorancia adquirida pues con un buen apoyo no nos iría tan mal porque puedes trascenderlo pero la ignorancia adquirida es la más fuerte cuando culturalmente en la sociedad, en todo lo que ves todo lo que escuchas, todo lo que hueles lo que pruebas, lo que tocas, con quien platicas por donde caminas, te dice justamente lo opuesto a la realidad ¿no es cierto? todo el tiempo te están nutriendo que las causas de sufrimiento son de felicidad las de felicidad son sufrimiento aférrate a las cosas, esto es para siempre esto no va a cambiar, ¿no es cierto? Hasta en la secundaria te ponían tu cuaderno, si le callas bien a alguien, eh, no cambies, vales mil. Sí, sí. Dices, no, pues de que valgo mil sin duda, pero cómo no voy a cambiar, me explico. Claro, cuando le agradas a una persona no quieres que cambie, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de ayudar a las personas en la transición de morir es empezar nosotros mismos a cambiar nuestra manera de percibir la realidad y tratar no de sermonear a otros, no tienes que ir predicando, me explicó, con un, con un manto y un bastón por, la, por, ave, por Avenida Insurgentes aquí en la Ciudad de México, predicando acerca de la causa y efecto, la transitoriedad, la interdependencia, no, es a través del propio ejemplo, ¿no es cierto?, a través de tu ejemplo. Que, sobre todo, en el caso de niños pequeños, yo muchas veces digo que yo no estoy a favor de la educación en valores, yo no, yo no estoy a favor de la educación en valores para los niños. En el sentido de educarlos. A ver, siéntense niños, vamos a ver el valor de la compasión, presten atención al pizarrón. No sería necesario, si los adultos fuéramos compasivos, simplemente los niños crecen con esa visión y experiencia de la realidad, porque para, para ellos el mundo va a ser así. Nadie se los tiene que explicar en un pizarrón. Todos los niños van a crecer sintiendo, ni siquiera sabiendo, sintiendo que de eso se trata la vida entonces si lo vemos a gran escala la mejor forma de apoyar a otros para una vida tranquila y una muerte pacífica es nosotros cambiando nuestra forma de percibir la realidad y tratando de con nuestro propio ejemplo, como decía Gandhi, ser el ejemplo del cambio que quieres ver ayudar a otros ¿sí? a que también tengan esa experiencia de vida ¿sí? Si un niño cuando es pequeño, se le muere su pececito, ¿sí? y los papás dicen, ¡Eh! ya se murió el pececito, córrete al acuario y cómprale uno que se parezca, ¿me explico? Y ahí van y se lo pone ¿no? Y llega el niño y, pues como que está más raro, ¿no? Como que esta cosita azul no la tenía ahí, yo creo que sí la tenía, mijito yo creo que no te habías dado cuenta, sí la tenía. Entonces, lo único que estás haciendo es, para evitarle un sufrimiento temporal, eh, nutriéndole una percepción errónea de la realidad ¿me explico? no estoy diciendo que le digas ¡ay se murió hombre! Ni, ni te preocupes, no o sea que que trates de acompañarlo que él o ella desde pequeñitos puedan entender que lo que se junta se separa, lo que se acumula se gasta, lo que sube baja y lo que nace muere pero que finalmente eso no es lo que causa sufrimiento lo que causa sufrimiento es cuando tienes expectativas precisamente de que las cosas no cambien es, acuérdense que es la brecha entre la realidad y la percepción lo que crea el sufrimiento y no la realidad en sí mismo no sufrimos por la realidad por, o por cómo es la realidad sufrimos más bien por la incapacidad de aceptar, entender y abrazar la realidad no solamente como una aceptación y decir bueno el mundo es así, no, al contrario como algo maravilloso, que las cosas cambien es algo maravilloso, si las cosas no cambiaran, no estaríamos aquí, nuestros padres hubieran tenido relaciones sexuales, pero como no hay cambio, pues no hubo fecundación, ¿verdad? y aquí no, no estaríamos aquí, es increíble que las cosas cambien, entonces, es apoyar a los, a los niños, a que conforme nosotros vayamos teniendo esa amplitud de mente y esos cambios maravillosos de percepción ellos también van a ir entendiendo que sí, murió el pececito pero qué bueno que el tiempo que estuvo con nosotros lo cuidamos ¿verdad? ¿No? pues sí, sí, cierto corazón y qué bueno que el tiempo que estuvo con nosotros eh, pudimos acompañarlo y le pudimos dar de comer ¿verdad? claro, eso fue maravilloso ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a largo plazo eso es lo más importante ¿sí? el no estar añadiendo más ignorancia adquirida en nuestro propio entorno, sino apoyar. Entonces, de otra manera, siento que es muy difícil que una persona que, imagínense, una persona que desde pequeña o desde pequeño creció con, con que en casa no se habla del tema de la muerte, con que eso no ni lo hables, eso ni lo quieras saber, este, ver que sus papitos se aferran a las cosas, que no aceptan las pérdidas que la abuelita se murió y papá y mamá están pero hechos pedazos y no de un mes o dos, o sea de dos, tres, cuatro, cinco años y papá y mamá no pueden aceptar la pérdida y, y yo por las vivencias que he tenido de vida no puedo aceptar las pérdidas ni de amigos ni de novias o novios que se van teniendo eh, en la adolescencia y demás perdón, pero ¿cómo, ¿cómo esperamos que esa persona va a tener una muerte tranquila, de total desprendimiento, de paz y armonía, sin ningún aferramiento a las posesiones, a otros, o al propio cuerpo, ¿verdad? si lo que te están nutriendo desde que naces, es aférrate a las cosas, ¿no es cierto? aférrate a las personas, aférrate a las cosas, que no cambien las situaciones, eh, trata de controlar, eh, ten expectativas de felicidad, en que, en que elementos externos te hagan feliz, que alguien encuentres a alguien que te haga feliz entonces, lo más importante es desde nuestro propio ejemplo nosotros cambiar y esa es la base principal para nuestra vida y nuestra muerte tranquila y de aquellos que estén cerca de nosotros puedan también ir viendo las cosas de una manera distinta ¿no es cierto? eso creo que es lo más, más, más, más importante eh, es maravilloso, es maravilloso que hoy en día en el mundo el desarrollo tecnológico eh, esté llevando a la época más sana y longeva de toda la historia de la humanidad este tiempo que estamos viviendo es el más sano y longevo de toda la historia de la humanidad por un lado, qué bueno, pero por otro lado, si no tenemos cuidado, puede estar empezando a crear muchas percepciones erróneas de la realidad, muchas expectativas eh, falsas de la realidad, creadas precisamente eh, porque lo que recibes como información es que yo voy a vivir hasta los 80 años, voy a vivir hasta los 90 años ¿no es cierto? como si realmente la vida fuera así lo cual es totalmente absurdo, eso por supuesto que no sucede y creer que, es, que los hijos deberían enterrar a los padres y los padres no a los hijos es una frase pero realmente en la realidad en la realidad es súper, súper, súper común que los padres entierran a los hijos entonces escuchas una cosa, la realidad te dice otra y claro que la mente se confunde mucho, ¿no es cierto? Entonces, una cuestión que pasa con los avances de la ciencia y la tecnología es que también puede crear muchas eh, visiones eh, contrarias a cómo es la realidad mientras que en épocas o incluso hoy en día en comunidades donde no se recibe ese tipo de información, eh, la aceptación de la muerte y por tanto la manera en que se vive la muerte puede ser mucho más sana porque están viviendo más acorde a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que el desarrollo tecnológico es maravilloso, pero debemos de tener cuidado de que no esté creando más aferramientos a expectativas de que las cosas vayan de una manera, ¿no es cierto? Entonces, es un, es un tema que debemos de tener cuidado, y que es una expectativa de vida que puedes pensar que ahí está, pero que más que una expectativa realmente no hay nada que te pueda eh, decir quién va a morir primero si los... no hay nada escrito de que mueren primero los enfermos antes que los sanos o los ancianos antes que los jóvenes o los feos antes que los guapos, ¿no es cierto? ¿Es cierto, verdad? eso es totalmente absurdo entonces la percepción de la realidad es muy... tener una percepción acorde a la realidad. La realidad es que cualquier persona puede morir. No importa tu estatus, no importa tu, peso, tu, tu, tu poder y demás. Entonces, meditar en, o reflexionar en las tres raíces de la muerte es muy importante. Primero, en la preciada vida humana, que tienes realmente una vida con todas las libertades y cualidades que te permitan practicar la espiritualidad pero que esta oportunidad se te va a acabar tarde o temprano 100% seguro se va a acabar punto que es mi muerte es definitiva punto número dos, hoy se puede acabar o sea, esa oportunidad se puede acabar hoy porque mi muerte, el momento de mi muerte es incierto y tres, cuando ese momento llegue que puede ser hoy lo único que me va a ayudar es mi práctica espiritual ni el dinero que tenga, ni mis familiares me van a poder establecer en un, en un, en un estado eh, libre de sufrimiento o de iluminación, o de, como lo quieran ver, ni tampoco mi propio cuerpo me va a poder ayudar. Y aunque tengas fortaleza, aunque hayas sido a hacer fitness, todos los días hagas fitness y te subas a la bicicleta y demás, está muy bien pero ni vas a poder salir corriendo de la muerte, ni vas a poder luchar contra ella entonces también claro que tener salud es importante pero hay que tener cuidado con tanta vanidad, tanta vanidad, tanta vanidad y tanto énfasis en el cuerpo eh, que al final del día no solamente no te va a ayudar sino posiblemente hasta te causa más sufrimiento no por tanto aferramiento que le has puesto ahí el, el cuerpo es como un traje que vas a cambiar ¿Mm? imagínense imagínense que tienen un auto de imagínate que tienen un auto de 1970 un auto de 1970 pero no de esos autos clásicos bien cuidaditos que andan así hasta tienen sus placas en México, hasta tienen placas especiales de de auto de auto antiguo ¿sí? auto clásico no, no, no, estoy hablando de un auto de 1970 que pues así anda me explicó este, y te dijeran que hoy te vamos a llevar a la agencia hoy te vamos a llevar a la agencia a cambiar de auto hoy vas a salir con un auto nuevo no iríamos con gusto a la agencia si te van a dar hoy un auto nuevo ya no vas a andar en esa carcacha de 1970 o de menos 160, 50, lo que sea, me explico, que ya no anda tan bien. Entonces es lo mismo, finalmente el cuerpo ¿sí? lo desechas y cambias, ¿sí? para aquellos que creen en las próximas vidas, cambias de modelo, ¿sí? vas a cambiar a un modelo 2019, si has tenido una vida virtuosa, un modelo 2019, me explico, no se escucha nada mal, ¿sí? no se escucha en lo más mínimo nada mal. Eh, o para aquellos que, que creen en las tradiciones judio-cristianas imagínate, te deshaces de este cuerpo contaminado que se enferma, que se deteriora, que envejece que le duele, que tiene achaques y de mucho de una realidad contaminada para ir al cielo donde directamente ves a Jesús y estás en un plano distinto donde ni siquiera tienes que pagar impuestos preocuparte de esas cosas yo digo, la gente mis hermanos cristianos, ¿por qué se preocupan tanto luego de la muerte?, ¿me explico?, o sea, si realmente abrazas tu propia tradición espiritual, pues, no se escucha como realmente problemático, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso, yo un miedo válido que vería de la muerte, un miedo válido, es para aquellos que creen en los próximos renacimientos, no miedo a la muerte en sí mismo, sino miedo a cómo voy a morir y cómo voy a renacer, ese es un miedo válido, ¿por qué?, porque si tienes miedo a que vas a tener un mal renacimiento, hay una solución, transforma tu vida y se te quita el miedo. ¿No es cierto? ¿Eres por ejemplo católico y tienes miedo a ir al infierno? Ese es un miedo saludable incluso, ¿por qué? Porque ese miedo te puede llevar a un cambio en tu vida y ese cambio hace pues, que se te quito el miedo. ¿Cierto? ¿Tengo miedo al infierno? ¿Qué tengo que hacer? Pues portarme bien, hacer actos de purificación, realmente desarrollar esos valores que mi propia tradición me invita a cultivar, como la misericordia y demás, y ya, gracias a esa práctica, ya no tengo miedo de ir al infierno. Eso se llama miedo saludable. El miedo crea una práctica, la práctica trasciende el miedo. Pero en sí, miedo de la muerte en sí misma. Ahora, incluso para una persona que, que no tenga una tradición espiritual, eh, yo creo que el saber que has venido a este mundo a dejarlo un poco mejor de como lo encontraste que digas fuera de los cerros de basura que vine a hacer al mundo que de verdad por más que lo intentas a mí me da pena creo que si, a, si apilaran toda la basura que he hecho en este mundo no sé si sería como el pico de Orizaba o de qué tamaño sería me bueno, tal vez son, no como el pico de Orizaba pero... Claro, si sí sería un cerro definitivamente es pues decir ok no pude evitar no pude evitar hacer tanto tanta basura pero mínimo interiormente y hacia los demás traté de dejar este este mundo mejor que como lo encontré entonces puedes morir tranquilo sin tanto pesar entonces eso es lo más importante cuanto cómo vivir nuestra vida y cómo ayudar a otros ahora consejos específicos de cómo ayudar a otros yo repito siento que lo más importante no es de cómo ayudar a los moribundos allá cuando se están muriendo bueno, cómo ayudas a una persona que toda su vida ha vivido con aferramiento con ansia, con despecho, con rencor, con culpabilidad con des, con todo tipo de deseos y de apegos y de miedos pues vamos a ser honestos, no está fácil cómo te pueden ayudar a ti si has vivido toda tu vida con miedos, con aferramiento, con ansiedad, con culpas, con despecho, con arrogancia. Consejo, por favor, de cómo me pueden ayudar. Híjole, pues no está fácil, me explico? Entonces, por eso estoy dándole mucho, o sea, parte importante de, de esta plática de esta primero, a este primer punto. ¿sí? Lo más importante es ahorita que estamos en vida, transformar y tratar de apoyar a que los demás también tengan un entendimiento más sano de que las cosas cambian, de que las cosas no son para siempre, de que nada ni nadie más que uno mismo puede crear su realidad de felicidad o de sufrimiento y demás. Bueno, dentro de eso, tratar de recordarle ya a una persona que esté muriendo lo más que podamos, precisamente eso, lo más que puedas esa luz o esas semillas que tú puedas ver y que recuerdes que esa persona ha cultivado pues tratar de recordárselas. ¿sí? lo que tú veas que hay ahí virtuoso tratar de recordárselo, si la persona tiene una fe pues recordarle esa fe que esté en contacto con su propia tradición espiritual, con sus propios elementos eh, de transformación es muy importante que cuando una persona esté muriendo le recordemos aquellos elementos espirituales o si no tenía una tradición espiritual cosas que le hagan sentir tranquilo o tranquila tranquilo me refiero a expresiones como no te preocupes de las cosas ni te preocupes de nosotros nosotros estamos bien todas las cosas están bien tú por favor trata de estar lo más tranquila posible eh, puedes a lo mejor enseñarle un ejercicio de seguir su respiración y de acompañarla, de acompañarlo pero lo más importante es que la persona que esté muriendo tenga la mayor serenidad mental posible ¿Sí? recuerden que no estamos hablando de hacer sentir bien a la persona estamos hablando de que tenga serenidad mental una cosa es serenidad mental y otra cosa es quererlo hacer sentir bien ¿por qué? porque si lo quieres hacer sentir bien le puedes tratar de recordar cosas agradables ¿verdad? ¿Sí? Como te acuerdas cuando fuimos a la feria y me compraste un globo y un helado este y entonces eh, íbamos con la familia y nos divertimos, pues lo único que puedes hacer, hacer es estarle causando a esa persona más aferramiento, ¿verdad?, a lo mejor le gustan mucho los helados y en ese momento dice, ay, quisiera un helado, pero estoy muriendo, me explicó. Y no se puede ni comunicar, pero pues ya le trajiste el ansia del helado, ya le trajiste el apego a los, eh, a los familiares y ya no voy a ver a mi familia. Y si ¿sí me explico, entonces no estamos hablando de crear experiencias que lo hagan sentir bien en un sentido temporal o mundano, sino que le traiga paz interior. Entonces, cuidado. De andar recordando esas historias. ¿Te acuerdas, abuelita, cuando me cocinabas pozole? Te quedaba delicioso. Este. Pero ya no nos diste la receta, ¿no? Casi, no sé si todavía estemos a tiempo de que no le puedo hablar, abuelita no puede ni hablar, ¿me explicó? Y ya le estás pidiendo la receta del pozole, entonces, ¿por qué murió la abuelita intranquila? ¿No llegan después? ¿Por qué la, la abuelita estaba en paz? ¿Por qué murió intranquila? No, pues porque al nieto se le ocurrió andarle pidiendo la receta de pozole a último momento cuando ya no podía hablar, y pues se fue con esa ansia, ¿me explicó? ¿No es cierto? pues hay que tener cuidado de eso no se trata no se trata de hacer quererlo hacer sentir bien no es que esté en una total serenidad ¿Sí? y si no si crees que no puedes decir algo que sea de ayuda a veces el silencio es mejor simplemente un, un silencio compasivo amoroso tu presencia amorosa es mejor es importante que el cuarto esté aseado esté recogido muchas veces la gente cree que cuando las personas están muriendo entran en un estado de inconsciencia de que bueno ya no escucha ya no habla y pues ya que importa cómo esté el cuarto ya no importa si uno está Ahí eh, hablando de todo tipo de cosas, la televisión a todo volumen, casi casi casi le ponen el plato con botana aquí a la persona que está muriendo, ¿sí? con los doritos, nachos y así, casi casi se lo ponen aquí, y ahí está la gente platicando, me explicó. Y no piensen que estoy exagerando, he visto cosas, he visto cosas muy extrañas, me explicó, muy muy muy extrañas. He estado incluso acompañando personas ya fallecidas, ni siquiera muriendo, ya fallecidas, que la persona ya fallecida está sentada en la sala, o sea, ya muerta, sentada en la sala, ¿sí? porque murió ahí, ahí lo dejaron, y hagan de cuenta que como si nada, o sea, la televisión prendida, y todas las personas ahí en la botana, y ya llegaron los refrescos, y la persona sentada muerta en la sala, entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, y ¿sí? hay que tener mucho, mucho cuidado de lo que es... Finalmente, obviamente en nuestra cultura se cree a veces de que, bueno, pues la persona ya murió, o sea, ya no está aquí, pues ya no importa, es un cuerpo que está ahí, pero no necesariamente. No necesariamente. En la tradición budista se dice que puede pasar tiempo, puede pasar tiempo, eh, de que se declara la muerte clínica, que ya no hay respiración, a que se desprenda la conciencia, puede pasar un buen rato. Y cuando digo un buen rato puede ser un buen rato ¿okay? entonces aunque los médicos digan que la persona no escucha, aunque los médicos digan está en coma, no te va a escuchar y demás, yo mi, lo que recomiendo es ustedes traten a la persona o al ser, porque puede que estemos acompañando a un animalito ¿verdad? ustedes traten a ese ser como si escuchara ¿sí? ¿qué pasa? si técnicamente no escucha Finalmente va a recibir tu amor, tu compasión, tu, tu acompañamiento bondadoso. En el caso de que no escuchara, de todos modos va a recibir esa energía compasiva que viene de tus palabras y de tu intención, si técnicamente no te escucha. O sea, que hablarle no hace el más mínimo de daño, si no te escuchara. Y si resulta que sí. ¿No es cierto? Y si resulta que sí. Entonces, mi recomendación es ustedes traten a la persona que esté muriendo o que ya haya muerto, como si escuchara ¿Sí? yo conozco historias de personas eh, incluso un amigo cercano, Marte Trejo, Marte Trejo Sandoval que es eh, experto en las tradiciones antiguas mexicanas ha escrito incluso algunos libros al respecto él me contó una historia y se las comparto porque él mismo la cuenta de que él, él estuvo muy grave en el hospital, muy muy grave en el hospital y los médicos, pues ya lo estaban dando pues casi por muerto. Y para ellos, para los médicos, él estaba totalmente inconsciente, estaba totalmente en coma, inconsciente. Y para ellos, para su, su conocimiento, eh, no escuchaba nada. Entonces apostaron una torta de si vivía o, o moría. Apostaron una torta de si vivía o moría. Y cuando. Cuando Marte despertó, obviamente no los veía, pero escuchaba. Cuando Marte despertó, les preguntó, ¿quién se ganó la torta? Eso es lo que les preguntó, ¿quién se ganó la torta? Entonces, es muy importante a nosotros mismos eh, no hacerlo y aconsejar a que otros que estén acompañando a una persona moribunda o que ya se haya declarado muerta, eh, que no estén hablando de cosas que traigan apego, aversión, o andar hablando de la herencia ahí mientras la persona se está muriendo, ¿no es cierto?, o andar hablando de, este, de cosas que le puedan causar preocupación a la persona, ¿no es cierto?, y cuidado, se los digo en serio, porque esto es súper común, cuidado con querer ser el centro de atención cuando alguien está muriendo, porque es súper común, Perdone eh, que la pareja, o sea, está muriendo el papá y la mamá, ¡Ay, me siento tan mal, hijos, por favor, ayúdenme en mi dolor! O, ay, mamás, espérate, o sea... O papá, ¿no? O sea, yo sé que tienes dolor, todos lo tenemos, pero ahorita la persona más importante es la que está muriendo, ¿sí? Perdón, ya tendremos tiempo de atenderte, ya iremos a terapia todos, pero tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la persona que está muriendo, ¿no es cierto? entonces, claro que podemos tener dolor y podemos tener confusión pero ahí hay una oportunidad muy importante muy, muy, muy importante para la transición pacífica de la persona que se está yendo literalmente, su mente es tierra fértil literalmente, como se están... Como su mente está entrando en niveles más sutiles de conciencia, donde a veces ya no hay una visión eh, tan dualista de la realidad y no hay un, una concepción tan fuerte de yo y mío como la tenía en vida, quiere decir que tiene una mente más sutil en la que se pueden plantar semillas. ¿sí? Claro, cuando la persona ha trabajado también, ¿verdad? Pero puedes ayudar a esa persona a que se planten semillas virtuosas. ¿Por qué? Porque no tiene un, un estado mental tan burdo como lo tenía antes, cuando la persona está muriendo. Entonces, es, es tierra fértil en que puedes ayudar a que se planten semillas. Entonces, esos momentos no se pueden desaprovechar no se pueden desaprovechar el, ah, yo me siento mal, atiéndanme, me explico casi, casi hago como que me desmayo ahí, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no haya cuestiones difíciles, ¿me explico? yo estoy diciendo que hay que estar muy consciente, muy consciente que a veces el egocentrismo se presenta en todas las ocasiones y se presenta también muchas veces en, vean mi dolor, vean mi dolor, y perdón, pero es la persona que está muriendo está en una transición súper importante y hay que enfocar todos los esfuerzos para que esté en un estado sereno no recordarle cosas agradables necesariamente significa traerle serenidad, como ya pusimos un ejemplo antes ¿sí? entonces, ponernos de acuerdo para decirle que esté en paz y que esté en paz no significa darle expectativas de que se va a poner bien si ya te dijeron que no se va a poner bien ¿Mm? o sea, es muy muy muy común y créanme porque me toca acompañar a personas y platicar con muchos familiares que están o han tenido pérdidas es súper común el para querer hacer sentir bien a la persona decirle papito, mamá o mi amor te vas a poner bien, todo va a estar bien, te vas a recuperar este, vas a salir adelante ¿qué haces? con una buena intención crearle un aferramiento de que se va a recuperar cuando ya los médicos dijeron que no se va a recuperar ¿eso qué es? la realidad fíjense, acuérdense que dijimos al inicio que el sufrimiento se crea por la brecha entre la realidad y la percepción ¿cuál es la realidad? que ya no se va a recuperar ¿qué le estás diciendo? te vas a recuperar por tanto, estás causando sufrimiento ¿no es cierto? ahora, ¿le tienes que decir te estás muriendo? no, no necesariamente le tienes que decir que te estás muriendo si esa persona no está lista para recibir esa información pero tampoco le tienes que decir algo que no es verdad simplemente acompaña en silencio si no sabes qué decir, no tienes que decir algo acompaña en tu propio silencio amoroso y bondadoso a esa persona está ahí, ahí ¿sí? preferentemente si quieres tocar a la persona tócala de partes superiores de su cuerpo de su mano o de su cabecita sobre todo en la coronilla es muy común que las personas quieran masajear los pies de una persona que está muriendo en la tradición budista no es recomendable lo mejor es tocar a la persona en partes superiores para en dado caso impulsar que la conciencia se desprenda por partes superiores del cuerpo y no inferiores entonces mientras le hablas puedes tocarla en la coronilla si así lo deseas o no es necesario pero yo siento que es muy común esa idea de quererle dar esperanza a la persona, pero una cosa es dar esperanza cuando la hay, y entonces a lo mejor sí darle un ánimo a la persona para que siga adelante, y otra cosa es dar una esperanza cuando no la hay, y entonces el estar inyectando una expectativa errónea de, eh, de recuperación cuando ya no hay. Entonces es muy, muy, muy importante. Yo vi un video... Eh, muy impactante de una persona que tenía cáncer y yo desde que vi el video dije esa persona está muriendo nada más con verlo esa persona ya está muriendo y está a poco tiempo de morir pero en la historia él mismo él mismo está totalmente aferrado a la vida totalmente aferrado a la vida y los médicos como un médico, un médico tiene que hacer hasta lo imposible, pero a veces hasta lo imposible, en muchos casos puede rayar en que la persona de hecho ya está muriendo, pero por muchas situaciones no hacen o no dicen a los familiares que ya está muriendo y siguen llevando a cabo tratamientos y demás, por diferentes razones, entonces eso le sigue nutriendo a esta persona esa expectativa de que se va a poner bien, Incluso él mismo dice este, algo como, como no abandonar la esperanza, pero está muriendo. Entonces yo cuando veo ese video digo, ¿cuál es la diferencia entre no abandonar la esperanza cuando la hay y no abandonar la esperanza de, de recuperarse cuando es obvio que la persona está muriendo? Y la persona muere en mucho dolor, muere con mucha ansiedad, aferrándose a una vida que está perdiendo. ¿me explico? aferrándose a una vida que está perdiendo entonces hay muchas cuestiones culturales que creo que se tienen que ir cambiando para poder acompañar realmente a otros en esa transición eh, yo cuando cuando estaba muriendo mi mamá eh, gracias a lo que pude aprender de mis maestros eh, tuve la fortuna de reconocer que mi mamá estaba entrando en lo que se llaman las disoluciones eh, hablé con ella y me di cuenta que realmente, aunque todavía hablaba, ya estaba entrando en las disoluciones. Le dije a mi papá y a mi hermano, mi mamá ya va a fallecer, lo más probable es que hoy mismo fallezca. Eh, y ellos, aunque yo soy el hijo menor, somos dos hermanos, pues por lo que había estudiado en el monasterio, pues como que creyeron lo que les había dicho y empezamos a partir de ahí, pues todo el momento de acompañarla, de estar haciendo oración, les avisamos a los familiares y obviamente nosotros siendo la familia más cercana, le dijimos a los familiares, pues mamá ya está muriendo, por favor despídanse de ella con total amor, con total compasión, este, y este tipo de recomendaciones, pues por favor traten de no estar hablando de todo tipo de cosas, sino simplemente estar con ella y demás. Incluso cuando llegó el médico y se puso a regañar a mi papá, que por qué no le habían avisado y demás, yo salí y le dije al médico que por favor no regañara a mi papá, que no se le ocurriera estar eh, alzando la voz, que aunque mi mamá ya había fallecido para ese entonces, para nosotros era un momento muy importante de silencio y de acompañamiento, y pues le pedía que se saliera al patio a hablar con mi papá en voz baja y con respeto hacia él, y que aunque era el médico de la familia si no nos podía acompañar de esa manera pues que era mejor que se retirara y se molestó conmigo pero al final del día ahí, perdón, pero no era momento para convencionalismos sociales o sea, médico, tú seas quien seas aquí, mi mamá y no porque sea mi mamá ¿sí? o sea, hay un ser que está que ya falleció de hecho pero que hay una cuestión súper importante para su transición y sea quien sea tienes que por favor, respetar esta situación. Esto es muy, muy importante, que el cuarto esté recogido, que preferentemente haya una iluminación natural. Si la persona tenía una tradición espiritual, ponerle elementos de su propia fe, ¿sí? de su propia fe. Uh, que se hable con las personas que van a entrar para que haya un acompañamiento amoroso. Eh, compasivo los que no sepan qué decir simplemente estar en silencio eh, despidiendo de esa persona puede ser en silencio si él o ella no quisiera escuchar que se está muriendo me refiero en silencio despedirte de esa persona mandándole todo tu amor y compasión si la persona sí está receptiva a escuchar que está muriendo entonces sí le puedes recordar su práctica ¿Mm? incluso en, en la tradición budista existen hasta textos específicos eh, como el bardo todrol que se traduce a veces como el libro tibetano de los muertos pero el nombre o la traducción adecuada es la liberación a través de comprender en el bardo ¿Sí? Bardo se, re, se refiere más convencionalmente como un periodo entre una vida y otra pero de hecho hay seis tipos de bardo ¿Sí? y cada uno de ellos es una oportunidad para la liberación entonces cuando está muriendo de hecho es un bardo también el bardo del morir entonces el bardo Thothrol es un texto donde incluso te, te da como una especie de, es una especie de manual que incluso te, te ayuda a saber cómo acompañar a las personas que están muriendo y, y, y es un manual para tu propia práctica, ¿verdad? Entonces, una persona que sí esté consciente que está muriendo y tenía una práctica espiritual, se la puedes recordar incluso, ¿sí? Su propia devoción o sus propias meditaciones, hacerlas junto con él o con ella y demás, eso es muy importante. Um, es fundamental que la gente no esté tomando, no esté fumando alrededor de, de esa persona también es muy muy importante eso y todo esto ayuda también para saber qué es lo mejor que, o, o qué es lo que podríamos pedir que los demás hicieran o no hicieran por nosotros cuando estemos muriendo. O sea, todo este tipo de consejos también pueden ayudarnos a dejar un documento que se llama el documento de mi última voluntad. El documento de mi última voluntad no es lo mismo que el documento de, mi vo de voluntad anticipada. ¿eh? No es lo mismo. Una cosa es el testamento, ¿verdad? Que pues, bueno, todos sabemos a qué se refiere. Hay un documento que en México sí tiene un peso legal aunque varía según los estados de la república que se llama el documento de voluntad anticipada el documento de voluntad anticipada tiene que ver más con cuestiones médicas eh, procedimientos médicos que tú deseas que se hagan o no se lleven a cabo y que puedes dejar por escrito y que sí se va a seguir porque es la petición de, de la persona eso sí tiene un peso legal varía según las leyes del Estado en México, no sé en otras partes eh, de Latinoamérica o del mundo cómo se lleve a cabo eh, aquellas personas que nos ven de otras partes del mundo eh, se debe de checar esto pero básicamente ahí si sí tú puedes decir eh, deseo que me conecten o no quiero que me conecten a un, eh, a un respirador eh, artificial y demás y demás ¿okay? entonces nada más de manera breve yo lo único que les puedo decir eh, por el momento con respecto a eso es que hay que saber diferenciar entre lo que es el suicidio lo que es el suicidio asistido lo que es la eutanasia activa la eutanasia pasiva y la muerte digna ¿sí? eh, básicamente por ejemplo yo de todas estas a la que estoy totalmente a favor totalmente a favor eh, y que no solamente no le veo un problema ético sino un gran beneficio es al, al punto de la muerte digna la muerte digna significa que cuando una persona ya, esté, ya está muriendo o un ser ya está muriendo o sea ya está en su transición de muerte le permitas que muera en paz sin necesidad de prolongar su muerte para qué conectar para qué conectarte a un aparato que no te va a traer de regreso a la vida no está ni siquiera prolongando tu vida ¿okay? una cosa es un aparato que prolongue la vida y otra cosa es un aparato que prolongue la muerte ¿okay? entonces son cosas muy diferentes una cosa es acortar la vida otra cosa es prolongar la vida otra cosa es acortar la muerte y otra cosa es prolongar la muerte ¿sí? yo no veo sentido prolongar la muerte todas las demás son más complejas y se tiene que checar muy bien caso por caso como para saber tomar una decisión adecuada, eso es lo que dice su santidad Dalai Lama, que en caso de eutanasia es un tema muy complejo que no puedes dar una respuesta general, sino que tendrías que ver cada caso de manera individual como para saber realmente de qué se trata. Pero la muerte digna es como otra cuestión. O sea, la muerte digna es si yo, por ejemplo, ya me estoy muriendo, o sea, ya estoy en la transición de muerte no le vio ningún sentido que me pongan una inyección o que me conecten en un aparato que nada más va a prolongar mi muerte, en vez de que muera hoy, pues voy a, morar, voy a morir dos días después o tres días después, pero posiblemente con una manipulación física que pudiera perturbar la mente y por tanto al final del día terminar siendo peor en esa transición, ¿ok? Entonces, la muerte digna es una cuestión que yo le veo mucho sentido, tiene que ver también con una con una aceptación de que es una transición natural, de que todos morimos tarde o temprano y que si esa persona está muriendo, pues la persona está muriendo. Dejemos que muera en paz, ¿Sí? Eso es una cuestión totalmente distinta. Y eso es parte por lo que el médico estaba molesto y había regañado a mi papá y ¿Sí? que ¿por qué mamá había muerto en casa? que por qué no la habíamos llevado a un hospital y fue así como pues porque estaba muriendo y qué caso tenía si estaba muriendo llevar a un hospital a que se muera en el camino con todos los baches y los topes que se iba a encontrar en la Ciudad de México pues creo que le iba a ir, le iba a ir peor, me explico física y mentalmente, Entonces, estaba muriendo, sí estaba muriendo pues murió en paz en su casa, perdón pero como médico no eres capaz de entender eso con todo respeto qué te puedo decir, no es cierto, entonces eso es muerte digna, ¿sí? es muerte, a mi mamá no se le dio nada, o sea no se le dio nada, no se prolongó su vida, ni se acortó su muerte, ni nada, simplemente estaba enferma, claro, o sea no crean que de repente estaba sana y un día, estaba enferma, estaba enferma y pues, su transición natural de su enfermedad, entró en esa transición y murió, si me explico, entonces muerte digna es una cosa las otras son mucho más complejas ahora el documento de, eso se puede poner todo esto en el documento de voluntad anticipada el documento de mi última voluntad es distinto en el documento de mi última voluntad tú puedes dejar una carta escrita a tus seres queridos donde tú especifiques este tipo de cosas lo que acabamos de, de mencionar ¿sí? por favor, si yo estoy muriendo o... Eh, o ya, o, o ya fui declarado muerto, traten de no manipular mucho mi cuerpo. Si lo van a tocar, que sea en la coronilla, ¿sí? primero. Y preferentemente con un objeto sagrado, puedes poner eso. ¿sí? Que el cuarto esté arreglado, que preferentemente esté bien iluminado, no necesariamente muy intenso, si se puede con, con una iluminación natural... Eh, por favor pongan algunos elementos de mi propia fe, de mi propia tradición cerca de mí eh, que las personas que entren pues no estén hablando de todo tipo de cosas de apego y de aversión que se despidan de mí en paz, en tranquilidad si no saben qué decir, que me acompañen amorosamente eh, ¿Sí me explico? incluso puedes poner cosas por favor pónganme. Eh, o avisen a tal centro, me explico avisen a tal centro de meditación budista si eres budista o avisenle a un sacerdote para que, para que me venga a dar una bendición eh, este, los santos óleos me explico ese tipo de cosas por supuesto que están bien ahora aquí hay dos cosas muy importantes en esas peticiones que, que tenemos que recordar punto número uno no son caprichos punto número dos no son expectativas ¿okay? o sea no se trata de caprichos ¿sí? no es de por favor, tráiganme una imagen del Buda de la Medicina, pero que esté bendecida especialmente por su santidad, el Dalai Lama. Este, Vayan a ver a Dharamsala, aquí les dejo la dirección. ¿Eh? Pues, no, pues ¿Qué le pasa a esta persona? ¿No? O cosas así, ¿no? De por favor, a mí, casi, casi, embalsámenme. Este, Retiren todos mis órganos, rellénenme de acerrín, <risa> háganme la réplica de la máscara de, ja, de de murciélago que está en el Museo de Antropología. Y, por favor, no, o sea, no, no. es un rollo, o sea, de sentir que eres especial. O sea, hasta el momento de tu muerte eres el centro de atención, ¿no? O sea, y ahora a mí pónganme, no, no, no, no va por ahí. O sea, cosas que sean importantes para ti, en tu propia tradición espiritual que sientas que te pueden ayudar está bien pero sin entrar en caprichos y tampoco expectativas o sea, no son expectativas de que si lo hacen, muero en paz si no lo hacen muero perturbado y hay de ustedes no que regresaré ¿no? <risa> regresaré a, jala, a jalarles las, las, las patitas a todos ustedes entonces no, no, no no va por ahí, o sea, tú, uno debe de estar, uno debe de, sí, puedes pedir, por favor, pónganme mantras, ¿sí? pónganme mantras, o, o hagan esta oración, o recen el Padre Nuestro, pues, digo, puedes pedir eso pero la mente, internamente, debe de estar preparada para cualquier cosa, incluso preparada por si alguien te lleva reggaetón o algo así ¿Sí? Hasta, hasta ese grado de entrenamiento tenemos que llegar. ¿sí? Si incluso llega un primo con una grabadora con reggaetón, nuestro desarrollo espiritual tiene que estar incluso a ese nivel. ¿No es cierto? Digo, aquellos que les guste el reggaetón este, puede, pueden pensar en otro ejemplo. ¿sí? Pero, pero, ¿sí me explico? O sea, no es expectativa. ¿Sí? O sea, yo no quiero que nadie esté muriendo esa imagen no es, esa imagen no es ese no es el Buda de la medicina no, no, no, no. o es, ese no es San Francisco de Asís ese no es tráiganme otro no, no, no, o sea, es, tú puedes dejar algo escrito o sea, sería hermoso que consideren mi propia práctica espiritual aquí hay algunos consejos que les dejo ¿sí? aquí hay algunos consejos si quieren saber cómo ayudarme aquí están estos consejos ¿sí? si los pueden seguir, se los agradecería si al final no los siguen porque ese sí no tiene peso legal y yo sé muchas historias de practicantes budistas por ejemplo que dejan esas cartas a sus familiares o, o, o le piden a sus familiares que si llegaran a morir contactaran a un grupo de meditación budista que ellos particip, participaban no los contactan ¿no? Y agarran esa hojita y dicen, pues, lo siento mucho, pero nosotros no creemos en estas cuestiones raras que tenía mi hijo, ¿no es cierto? Él practicaba el vudú. Mucha gente cree eso, que el budismo es de practicantes de vudú. <risa> sí, en serio, en serio. ¿En serio? <risa> incluso, incluso en una ocasión fueron a un centro en Aguascalientes, el centro bengunguial de la FPMT, dos chicos preguntaron si era un, un grupo de un centro de budismo dijeron sí, sí entonces pasaron y dijeron oigan cómo nos van a enseñar de la, hacer los muñequitos o cómo <risa> <risa> cuáles muñequitos pues aquí no practican vudú no <risa> entonces este, puedes dejar puedes dejar eso pero al final del día es importante no tener expectativas también ¿sí? sea lo que sea que pase Así es la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Uno sufre por lo que pasa en la vida o sufres por cómo reaccionas a lo que pasa en la vida? Sufres por cómo reaccionas a lo que pasa en la vida. Entonces tú puedes decir, bueno, aquí hay consejos por si los quieren seguir. Pero internamente no tienes expectativas. Si lo siguen, gracias. ¿No lo siguen? ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier cosa que suceda. ¿sí? Si, te, si te llevaron, por ejemplo si un, a lo mejor algún algún tío llegó borracho con canciones de José José porque está todavía dolido por su muerte puedes ver eso como como si fueran las propias oraciones o mantras que habías pedido no es cierto transformarlo con tu propia meditación entonces básicamente lo que trato de decir es que siempre siempre la expectativa de felicidad tiene que ser en nuestro propio desarrollo interior nunca en lo que otros vayan o no vayan a hacer aunque puedes dejar ese documento tú dices, pues ahí está, por si quieren pero sin tener expectativa ahora, para ayudar a otros es muy importante también muy importante recordar que la persona a la que queremos ayudar eh, es decir pensar realmente en cómo ayudar a la persona desde la perspectiva de la persona que está muriendo y no desde nuestra perspectiva en el sentido de que muchas veces ¿qué es lo mejor? pues obviamente siempre lo mejor es lo que uno cree que es mejor ¿verdad? ¿cuál es la mejor religión del mundo? ¡ah! pues el budismo ¿verdad? curiosamente que creen? yo soy budista qué curioso ¿verdad? y justamente es la mejor tradición espiritual de todas casualmente yo soy budista o sea, hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? hay una cuestión muy importante que dice Santiel Dalai Lama en una ocasión en un encuentro interreligioso a él le preguntaron ¿para usted hay una verdad y un camino o muchas verdades y muchos caminos? y lo que él respondió fue muy sabio muy muy sabio y compasivo él dijo desde el punto de vista individual hay una verdad y un camino desde el punto de vista global, hay muchas verdades y muchos caminos. Entonces hay que tener cuidado con que en esos momentos creas que tu verdad y tu camino es la verdad y el camino. Entonces, mi verdad y mi camino es el budismo. Pero si esa persona es católica, entonces yo la voy a ayudar desde la perspectiva católica, no desde la perspectiva budista. ¿No es cierto? Entonces yo digo que es el peor momento para querer evangelizar a otros. ¿no es cierto?, es el peor momento para mi abuelita católica que quisiera que le ponga una imagen del Papa ¡ah no!, se la voy a poner del Buda Shakyamuni, ¿no es cierto?, y más ahorita que no puede decir nada no, si mi abuelita era devota del Papa, pues le pongo una imagen del Papa, me explicó puede que yo no sea devoto del Papa, pero ella sí, a ella la va a hacer sentir en paz se va a sentir acompañada, acogida en su propia fe aquí está el punto más importante voy a hablar o sea, de los practicantes budistas pero obviamente es en, en todas las tradiciones espirituales es desarrollar amor y compasión hacia los otros ¿no es cierto? por eso también Santidad el Dalai Lama recuerdo que eh, tuvimos una reunión con él en Bodgaya hace algunos años y él dijo tienen que ser practicantes tienen que ser budistas del siglo XXI. Un budista del siglo XXI significa tratar de ayudar a los demás. No tratar de hacer a otros budistas, sino tratar de ayudar a otros. Y tratar de ayudar a otros significa tratar de entender cómo ellos piensan y cómo sienten. Entonces, como budista, la mejor forma de ayudar a un católico no es desde la fe budista, sino de la propia visión espiritual de esa persona no es cierto? y también si uno es católico yo no entiendo por qué una persona católica no es capaz de entender que su hijo, su pareja o quien sea como budista esa es su tradición y que si lo quiero ayudar pues la mejor forma de ayudarlo es según su propia visión y no según mi visión pero ahí entra mucho ese aferramiento de que mi tradición es la mejor y la mía es la más importante y es que este mantra es sagrado y es que cómo se puede ir sin la bendición de Dios tráiganle un padre y por favor que lo confiese o que que le saque esas ideas de último momento a ver si lo salvamos, ¿no es cierto? o ponle este mantra pues pobre abuelita, si no va a renacer otra vez me explicó va a tener un mal renacimiento tú ahorita recítale un mantra para ver si alcanzamos a que a que tenga un, un renacimiento como budista ¿no? entonces no es de por sí no es y mucho menos en ese momento ¿ok? entonces ahora hay personas que claro que están abiertas ¿Sí? hay personas que pueden ser católicas pero dicen, no, pues a mí me gustan los mantras y, y recítamelo si tú quieres, ¿No? entonces ahí está bien, claro, la persona es católica pero le gustan los mantras, resulta que tú contactas mucho con los mantras y los puedes recitar, no es cierto, o una persona budista que dice, sí, yo soy budista pero si alguien me quiere recitar el Padre Nuestro con, con una dedicación eh, sincera y amorosa perfecto, qué maravilla, entonces ahí lo ideal es conocer pues qué situación con esa persona y si no sabes o si la persona no tiene una creencia pues también hacer este, simplemente aspiraciones de que esté bien en su transición y demás ¿ok? entonces no estoy diciendo que no hagas oraciones de tu propia tradición ¿sí? lo que estoy diciendo es que tengas cuidado cuando la persona realmente no se siente o sea, se sentiría cómoda si tú le hicieras oraciones de tu propia tradición y entonces imponérselas puede ser más eh, dañino que el beneficio que quieras causar eso a lo que me refiero ¿sí? claro que como budista puedes hacer oraciones budistas para personas católicas y de toda fe pero si tú sabes que esa persona no tenía mucha conexión con los mantras y no le gustan y dicen bueno respeto tus creencias pero yo no comulgo mucho con ello pues para qué se las haces, me explico mejor recítale un Padre Nuestro o si eres católico pues mejor pues contacta a alguien que pueda ayudar mejor ¿Sí? a veces digo que cuando quieres hacer un regalo se supone que si quieres que ese regalo le guste a la persona le vas a regalar algo que a él o a ella le guste, no algo que a ti te guste ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, de hecho hay un, un episodio de los Simpson en el que Homero Simpson le regala una bola de boliche a Marge ¿no? Entonces, es, le regala la bola de boliche sí. para él mismo usarla, ¿no es cierto? Ahorita me acordé de eso. Entonces, es absurdo en el que tú le quieras regalar algo a alguien, ¿sí? Porque es lo que a ti te gusta, ¿no? Tienes que regalarle algo que a esa persona le gusta, ¿no? algo que a ti te gusta. Entonces, eso no es un verdadero regalo, ¿no es cierto? Te regalan la bola de boliche y no quieres que vayamos a jugar. No, es algo que realmente sientas que la persona va a valorar entonces de esa perspectiva es muy muy muy importante pensar que puede ser mejor para esa persona ¿sí? y acompañarla realmente en su propia fe en su propia devoción muy muy muy importante verlo de esa manera entonces al final del día creo que es lo más importante que conecte, que pueda conectar con esos elementos espirituales y tenga... En esos momentos, menos ansia y menos aferramiento. Lo que podamos, si no podemos quitarle ansia y aferramiento, cuando menos tampoco inyectarle ansia y aferramiento, ¿sí? recordándole todo tipo de cosas, la receta del pozole o los tíos y esto, ya que no sabes qué hacer, una presencia amorosa es suficiente, estar ahí acompañando en esa transición. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es lo que. Quería compartir con ustedes, eh, realmente apoyar a esa persona. Acuérdense que ese momento de la muerte es como tierra fértil. Si puedes ayudar a que esa persona contacte con su espiritualidad, cualquier semilla que tú sientas que pueda haber ahí, de espiritualidad, no de religiosidad necesariamente, espiritualidad, amor, de compasión, de desprendimiento acuérdense que hay dos maneras de apoyar directa o indirecta ¿Sí? ¿en qué sentido? para las personas que sí están conscientes de que están muriendo y tú sabes que están receptivas a escuchar que están muriendo literalmente les puedes decir oye, estás muriendo, recuerda hacer esto recuerda hacer lo otro esa es directa ¿Sí? o también incluso no necesariamente estar muriendo o sea, platicar con tus familiares del tema de la muerte directamente ¿no es cierto? o con otros ahora o cuando alguien está enfermo, ya por ejemplo desahuciado y demás hay personas que sí quieren hablar del tema y afrontarlo y decir pues, vamos a hablar de este tema ahora esa es la forma directa, la indirecta es cuando alguien no quiere hablar del tema de la muerte no tienes por qué imponérselo pero ahí lo haces indirectamente ¿sí? ¿cómo? pues a través de tu propio ejemplo de ser más despegado, más desprendido de las cosas no tener tantas visiones erróneas si una persona está muy enferma, pues apoyarla, que esté tranquila, que no se preocupe de las personas, de las posesiones si ya está muriendo, que no tenga aferramiento, que no tenga aferramiento a nada ¿sí? ahora, repito, si no has tenido una práctica en vida, no es tan fácil pero incluso, en el tema de las disoluciones, cuando uno está muriendo una persona cuando, cuando se está perdiendo el elemento de agua, puede tener mucha sed mucha, mucha sed y eso crear desesperación o aferramiento idealmente si tienes un entrenamiento no vas a tener preocupación tú mismo sabes que estás teniendo sed pero es porque se están perdiendo los fluidos corporales y no entras en pánico por eso lo ideal es haberse entrenado antes, ¿verdad? pero bueno si estás acompañando a alguien pues cuando menos decirle que no, que no se preocupe que, que tenga sed o cuando estás teniendo cuando está perdiendo el elemento de fuego puedes tener frío y ansiar el calor. Entonces, idealmente haber trabajado con eso antes, pero si si no se ha hecho, cuando menos acompañar a esa persona para que no se genere ansia y aferramiento. Si sí, estás sintiendo frío, ya te estamos tapando, pero tienes que estar bien, o sea, apoyar mucho que tenga esa estabilidad, esa serenidad mental. Entonces, básicamente esto es eh, algunos de los puntos que quería compartir con ustedes eh, para tener una mejor forma de apoyar a otros y también de poder eh, tener elementos que nos ayuden a elaborar una carta, una carta y dárselas a nuestros seres queridos para que sepan cómo nos pueden ayudar, ¿me quieres ayudar? Es como cuando entras a una asociación civil como voluntario, oye, vengo a ayudar, ah, ¿me quieres ayudar? Pues aquí están los puntos en los que puedes ayudar. Familiares, amigos, seres queridos, me quieren ayudar cuando esté muriendo. Si realmente me quieren ayudar, aquí está la manera en la que lo pueden hacer. Y es muy bueno el, el pensar y el diseñar. Me gustaría mucho, mucho que esta sesión sea el parteaguas de que empecemos a hacer ese documento. ¿Sí? No es un documento oficial, no, no tiene un peso legal. No van a demandar a tus familiares si no te pusieron la imagen de la Virgen de Guadalupe o el Buda de la Medicina. No va a llegar la Julia le decimos a Carlos como un, como un camioncito de policía no, se, no va a llegar al velorio y a llevarse a tus familiares si no te pusieron la imagen que tú les pedías no tiene peso legal pero pudieras este, tal cual si me quieren ayudar aquí está entonces sería muy buen ejercicio de hacer muy muy buen ejercicio de hacer y también nos va a dar mayores elementos para saber cómo ayudar a otros si son budistas estudien sobre otras tradiciones no me digan que si son budistas no tienen ningún familiar o amigo católico o cristiano, no se los creo o que no tenga una tradición espiritual porque no se los creo ¿no es cierto? y también si son católicos o no tienen creencias y tienen amigos budistas o católicos de otras tradiciones, investiguen más sobre esas otras tradiciones ¿por qué? porque cuando puedas acompañar a alguien vas a saber cómo hacerlo mejor entonces no sean de... No sean de personas, o no seamos, que yo también claro que lo soy y lo puedo ser, no seamos personas cerradas de, ah yo nada más estudio budismo y esa parte, ¿por qué hablo del catolicismo? ¿yo para qué quiero saber eso si, si soy budista? No, esa parte ni presto atención mientras checo mi Facebook. No, es porque tú estudias budismo para tú conocer tu propia tradición y crecer, y si sabes del catolicismo es para tener mejores herramientas de cómo ayudar a otros que son católicos, ¿no es cierto? Y si eres católico, también saber cómo ayudar a los budistas es maravilloso. O a los que no tienen una tradición es increíble también. Entonces, eso realmente es lo que, lo que significa ser un, creo yo, un practicante espiritual hoy en día. Entonces, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Indiquemos los méritos de esta sesión para que pueda ser causa de transformación, de crecimiento. Que sea un parteaguas también de hacer este ejercicio, este documento de mi última voluntad, que nos ayude a entender mejor... Este, aquellos elementos de nuestra propia tradición o de nuestra propia creencia y cómo podemos ayudar mejor a otros, cómo otros nos podrían ayudar mejor a nosotros. A lo mejor checar la parte del documento de mi voluntad anticipada, que tiene que ver con cosas médicas y ver las diferencias entre suicidio asistido, eutanasia pasiva, eutanasia activa muerte digna y empezar a tomar nuestras decisiones de qué sí quiero y qué no deseo sería creo que maravilloso que no se quede solo como una plática sino como una, una causa para también hacer estos cambios en nuestra vida y agradezco nuevamente a la comunidad de Armadata dediquemos los méritos también para que todas las maravillosas actividades de este grupo tan tan hermoso que trae bienestar a otros pueda continuar con sus actividades virtuosas hasta que se extinga el sufrimiento en el mundo y pues, por su santidad de Dalai Lama, su santidad del Karmapa, que son figuras importantes en el mundo, en la propia comunidad armadata y todas las personas, mujeres y hombres que apoyan en el mundo a traer paz y bienestar puedan tener eh, largas saludables vidas y todas sus aspiraciones virtuosas se cumplan todos los grupos, proyectos eh, que apoyan al beneficio de otros también como la comunidad de Armadata puedan seguir ayudando a otros y todas las personas, todos los seres, como Venerable Dancho, Venerable Dapper, que está en contacto con ella también, y todas las monjas de la comunidad de Armadata, y todas las practicantes y, y personas que apoyan directa e indirectamente a estas y todas las comunidades que ayudan a los seres sintientes puedan encontrar prontamente la dicha definitiva. Y que esta sesión sea una causa directa para nuestra transformación y ser el el ejemplo del cambio que queremos ver, como decía Ganti. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a, a todos.